hermano? El man? Mano, Sí. Okay. ¿Qué han dicho sobre el caso de él? No, okay. pues que la yola no tragó Y que andan en búsqueda de ellos Pero todavía no se sabe de eh. sí, ¿Cuántos son de los limones? De los limones supuestamente que yo sepa Hay de 4 a 5 ¿Y de las guaranas? De las guaranas hay la mayoría Ok, me dicen que salieron tres viajes y han llegado los demás. Llegó uno que yo sepa. Sí. ¿Cuánto ah, iban en, de los limones? En eso, iban. Tres iban. Ok. ¿Y? ¿Y los demás? ¿Lo demás? Sí. No, no les sé decir eso, porque yo pero, el, día de hoy. ¿El nombre tuyo? No, seis y media.